Buenas tardes, soy Marta González Río Cerezo y junto con mi compañera María Juez Nogales participo en el proyecto Europeo TIPS. Estas siglas significan A Parent Training on Using the Teaching Interactions Procedure Through Digital Tools to Teach Social Skills to Their Children with Autism. El proyecto está formado por profesionales de educación formal y no formal y organizaciones dedicadas al autismo. Esto implica que se cuenta con expertos en diversas áreas del conocimiento. Asimismo, todos los socios forman un consorcio que con un interés común el cual es mejorar las competencias profesionales de los formadores y mejorar el apoyo que reciben los padres de niños con autismo. Teniendo en cuenta lo importante que es el aprendizaje de las habilidades sociales y vitales desde una edad temprana, proponemos un proyecto con los padres de niños y niñas con TEA con los siguientes objetivos. Diseñar y probar y publicar un paquete educativo innovador para educadores que guiará y apoyará a los padres de niños con autismo sobre cómo utilizar dos herramientas digitales, un videojuego y un cómic digital, como herramienta de enseñanza para el desarrollo de habilidades sociales y vitales de sus hijos e hijas. Otro objetivo es impartir cursos de formación para capacitar directamente a los educadores sobre cómo utilizar eficazmente las herramientas digitales con los niños con autismo e impartir estos cursos a los padres con el fin de amplificar y perpetuar los beneficios de estos cursos. En dicho proyecto participan seis asociaciones de diferentes países, que son Sozo Outland de Dinamarca, Innovation High de Grecia, Infin Infinitivity Design Labs de Francia, Estando Ltd. de Chipre, Sina Esbeltulca de Macedonia del Norte y nuestra asociación, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos, España. Este proyecto empezó en enero del año pasado y tiene una duración de dos años. En estos diez meses he conocido mucha gente de diferentes países, las cuales trabajamos en diferentes ámbitos, por, pero estamos unidos por un mismo objetivo por el cual luchamos y cooperamos. Está siendo una experiencia muy gratificante para mí, ya que me ha permitido conocer cómo se trabaja en otros países, colaborar con otras asociaciones, desarrollarme profesionalmente y darme cuenta de que con pequeños proyectos se pueden conseguir grandes logros.